Ay, mamá, estoy asustado Mamá, estoy asustado Mamá, estoy asustado Y si yo salgo para el campo o me quedo en la ciudad Para el campo o me quedo en la ciudad De una bella mí me dice, no me hable caballá De una bella a mí me dice, no me hable caballá no Que yo no sé qué voy a hacer con esa linda mujer